Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile Chicos en mi, en mi anterior video este, dejé pendiente eh, algunas combinaciones de Forge de Estrella Así que voy a ir rápidamente este, a realizarlas para conseguir más puntos de pretemporada Yo creo que les voy a dejar un poquito adelantado el video para que no, para que no estén viendo ahí nada más este, las combinaciones de Forge de Estrella Ya, ya que van a ser este, jugadores de GRL85 con un nivel de potencia de Estrella 6 Así que se los voy a dejar un poquito resumido para este no estarlos este entreteniendo mucho. Bueno chicos, ya estoy este, en la última Forja de Estrella, eh, con estas combinaciones de Forja de Estrella y las de mi vida anterior, llegué a juntar casi 3.500 puntos de pretemporada, así que eh, voy a ir rápidamente al capítulo de pretemporada para ver qué tan cerca quedo de ese eh, Lemar. Bueno, tengo 9.124 puntos de pretemporada chicos, creo que Lemar anda a, en cerca de los 10.600 me parece, vamos a ver rápidamente. Bueno, de los $10,050 Muy cerca me quedé para conseguirlos chicos Yo creo que en el siguiente video ya se los va a poder mostrar Pero pues eh, valió la pena bastante estar juntando ese, esos puntos de polvo lunar y de potencia de estrella Y ahora vámonos rápidamente a mi equipo Porque quiero ver qué eh, jugadores voy a poder subir de rango Lo primero que voy a hacer chicos es llevar a este stone a un GRL 100 básico Así que lo voy a entregar este. Así que lo voy a entrenar Para subirle dos puntos de GRL chicos Vamos a ver si me alcanzan las fichas de Perdón Vamos a ver si me alcanzan las fichas de experiencia Vamos a entregar esas fichas de 75 mil Y tengo bastante de 50 Así que vamos a ver si logro llevarlo A un nivel de GRL 100 puro Vamos a verlas todas Hijo les parece que no Me voy a quedar muy cercas bueno, me quedo más o menos como a unos 60 mil puntos de experiencia. Así que, ¿pues ¿qué les parece si damos algunos jugadores? Déjenme ver a cuáles jugadores puedo dar. Yo creo que voy a entregar este, eh, por ejemplo, voy a entregar este eh, Tarantini que lo tengo repetido. Vamos a desbloquearlo. Ahí me quedo en, casi en 20 mil. Así que por acá tengo fichas de experiencia de 25 mil puntos me parece. Vamos a ver. Bueno, tengo algunas de 10 así que vamos a entregarlas chicos. Ahí se va la primera, y ahí está chicos, con la segunda, este, creo que me pasó un poquito, pero pues bueno, y me va a tocar gastar casi 2.500.000 monedas chicos, para llevarlo a un GRL 100 básico, así que vamos a entregárselas para, ya eh, era mi último jugador chicos, que tenía pendiente de llevar un GRL 100, así que vamos a ver qué nos pide para rango, a ver si le puedo dar alguno, pues bueno, este, eh, al parecer lo único que me falta es el jugador de GRL 95 más, Así que, eh, pues tengo a tres jugadores mediocampistas con ese GRL. Y pues yo creo que voy a entrenar hasta alguno de ellos, chicos. Así que vámonos bueno, rápidamente para acá, para el equipo. Para ver este qué jugadores centrocampistas este, voy a poder este, usar para eh, subirlos de, de, de GRL. Vamos a filtrarlos aquí nada más por posición. Ok, mediocampista, muy bien. Y vamos a ver, eh, yo creo que voy a agarrar a este, eh, uno de los de Jorgiño. Pero nada más que no tengo las, eh, los puntos de experiencia suficientes, chicos, para este, estarlo entrenando. Déjenme ver si tengo de 25.000. Creo que no tengo eh, ficha de, de experiencia de 25.000 puntos. Y no creo que las de 10.000 me vayan a, a, a alcanzar. Bueno, chicos, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente mejor a lo que son los iconos? Ya que tengo algunos SBC este, listos para eh, conseguir esta experiencia. Yo creo que con unos 3 que realice, eh, muy probablemente me van a ser suficientes para... Eh, llevar a ese eh, Jorgiño a un grl 95 Así que vamos a ver aquí el SBC De Ricard Creo que ya lo tengo completo, vamos a ver Pues sí chicos, ahí está, ya lo tenemos completo Así que vamos a entregarlo y vamos a recibir Este 400 mil puntos de experiencia chicos Ok, ahí se vino ya A ver, vamos rápidamente Ahí están las fichas de experiencia chicos Así que vamos a mostrar todo rápidamente Y vamos por el siguiente SBC Que creo que ya lo tengo completado también este El de Rui Costa, bueno no perdón no perdón eso no lo tengo completado chicos vamos a ver rápidamente creo que serán los delanteros a ver permítanme ok el de Crespo sí, el de Crespo chicos el de Crespo es el que creo que el que tengo completado bueno me falta un este un defensa vamos a ver este a quien ponemos rápidamente vamos a darle este aquí en, en, en buscar de un GRL 79 a un GRL 82 para ver qué carta este puedo puedo usar chicos Ok, a ver este Yohu Nope. Ok, ya, ya lo tengo repetido el país. Eh, eh, a ver este Facio Que hay okay, un argentino. Este de GRL80. Ok, también me sirve. Déjame ver si tengo algún jugador de GRL79, chicos, que puedo usar. A ver este Coleman. Nope. No, porque lo, ya, ya tengo el país repetido. A ver, este basta. Ok, yo creo que con ese basta. Sí. O, así que con ese basta, basta vamos a regresarnos acá al sbc y vamos a enviarlo chicos para obtener otros 400.000 puntos de experiencia ya llevamos 800 puntos de experiencia con esos dos sbc ok ahí está listo y yo creo que con uno más chicos uno más para asegurar nada más a ver vamos a ver con este eh, culiver creo que también lo tengo ya completado espero que no me haga falta ningún jugador bueno más hace falta un medio a ver vamos a viendo otra vez rápidamente eh, ese es de 4, no me queda muy bajo son no porque me va a servir como carta duplicado todos oh, es que no lo tengo filtrado chicos a ver vamos a filtrar el, el, el GRL vamos a ponerle el 78 hasta eh, 81 y vamos a ver a ver qué jugadores puedo, puedo entregar vamos viendo si hay uno de más bajo vamos a ver este bueno este ya lo tengo en un, en un SBC vamos a, vamos a buscar otro rápidamente a ver si es la mela no. ok no me alcanza tendría que ser de 80 bien de 80 bueno pues vamos a entregar ese Rigoni de una vez ya para que se vaya el SBC y conseguir otros 400.000 puntos de experiencia chicos Y ya yo considero que estos son más que suficientes para poder entrenar a este jugador llevarlo un GRL 95, así que vámonos rápidamente para allá Muy bien, a ver si fueron suficientes los puntos este, de experiencia que logré conseguir en los SBC chicos Así que vamos a entregar estos eh, fichas de 50.000 para llevarlo a un gerl 95 chicos, ok, me paso poquito, vamos a entregar algunas de 10.000, vamos a ver cuántas se lleva, son 4.28, uy me paso poquito, a ver, vamos a entregar una de 5.000, bien, ahí está chicos, ahí está, con eso está, es más que suficiente, me va a tocar gastar 1.363.000 monedas chicos para llevarlo a un gerl 95, pero pues vale la pena porque le va a poder dar su primera subida de rango a ese son, así que vámonos para acá de vuelta al equipo chicos, bueno, ahí lo, ahí lo pude haber agarrado, pero bueno, ya me regresé acá al equipo. Así que vamos a entregarle esos jugadores. Vamos a dar como, fe, como ficha duplicada eh, de jugador a este son. Dejar el 80. De jugador básico vamos a entregar ese eh, Whistle. Y de jugador 95, pues al, al recién mejorado este Jorgiño. Vamos a desbloquearlo. Y con esto chicos, pues se van 2 millones para darle una subida de rango a ese Son. Su primer subida de rango. Creo que para la siguiente, a ver, eh, todavía me. Bueno, ahí tendría que entrenar. Bueno, no tendría que entrenar, pero pues creo que podía aprovechar esos jugadores de GR93 para este. Vamos viendo a quién puedo darle otra subida de rango. Parece que hace Jaime Rodríguez. A ver, chicos, vamos a ver. Sí, me queda exacto. Me pide un jugador de GR91, pero pues ahorita en el evento no puedo conseguir a jugadores de GR91. Únicamente eh, son de 88, 90, 93, 96 y 98. Así que. Vamos a entregar su carta duplicado. Como jugador de GRL Básico 91, pues voy a entregar ese Jorgiño. Vamos a desbloquearlo. Y como jugador de GRL 96 o más, pues voy a entregar ese Fabiño, chicos. Okay. Eh, voy a entregar 2.250.000 monedas para darle su segunda subida de rango a ese Jame Rodríguez. Así que vámonos rápidamente a dárselo. Ahí está, chicos. Y no recuerdo si todavía eh, puedo subir a un delantero. Así que vamos a ver este eh, Obomellán. Ok, ocuparía este una carta de grl 92 básico que no tengo ninguna, chicos y pues entregar ese a ese gelson Martin de Geral 96 como carta 92 básico se me hace se me hace un poco de, de desperdicio, chicos. Según yo tenía Suárez a ver, vamos rápidamente a mi equipo. O oh, ya lo di, creo que ya lo di, chicos. Yo me acuerdo que tenía Suárez de rivales de la liga. Vamos a poner aquí en posición a, a los atacantes. Ok, ok, es sí, que sí, sí, sí, cierto Sí tengo a Suárez, pero no lo tengo en GRL básico Lo tengo en un GRL 92 ya entrenado Uh, caray, a ver Bueno pues chicos, yo creo que me voy a esperar A conseguir este a un jugador de GRL 93 Para poder darlo como carta eh, Básica para A, a Pero pues ahí está ya chicos, subidos. Bueno, otra vez no, a ver, se me bullo aquí Vamos viendo acá Establecer Me regreso Establecer, ok, ahí está, pues sí ya No me he dado cuenta, pero ya subió Ya he logrado llegar a un GRL 137, chicos Todavía puedo subir más de GRL Yo creo que puedo, este, antes de que termine el evento Muy probablemente pueda llegar a un GRL 143, 145 Así que seguiré buscando combinaciones en el Forge de Estrella, chicos Para eh, poder alcanzar ese GRL Y a ver si en esta última temporada de ataque enfrentado Pues logro llegar a campeón FIFA, chicos